Bienvenidos a Top Cultivo, el consultorio canábico de Marihuana Televisión. Hoy vamos a daros algunos consejos para el cultivo de variedades automáticas. Para finalizar, vamos a responder a la pregunta que desde Gerona nos hace Mark, que quiere saber si la tecnología LED es óptima para el cultivo de automáticas en interior. Hola Mark. la verdad que las tecnologías en cuestión de luminarias avanzan muy rápido. Los fabricantes han puesto mucho empeño en los últimos años en desarrollar sistemas que permitan un ahorro sustancial de energía, una mayor vida útil y sin descuidar un ápice la productividad. Hace unos años, los sistemas LED se usaban únicamente para crecimiento vegetativo y salas de madres, pero parecían no conseguir grandes resultados en la etapa de floración, disminuyendo considerablemente la producción con respecto a otras tecnologías y consiguiendo cogollos poco compactos. Quedaban relegados a luces auxiliares para complementar, por ejemplo, al HPS, consiguiendo una mejora de la producción de las ramas laterales, pero sin conseguir un ahorro real en el consumo. Hoy con los LED de última generación y amplio espectro se pueden conseguir resultados equivalentes a los conseguidos con luminarias de alta presión de sodio, pero disminuyendo el consumo sobre un 20%, lo que ya las hace muy competitivas frente al HPS o al LED, además de mantener ventajas como la reducción del calor emitido, una larga vida útil o las amplias posibilidades de configuración que tiene.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 Y aquí finalizamos esta entrega de Top Cultivo. Espero que os haya sido de ayuda estos consejos para el cultivo de variedades automáticas de cannabis. Si tenéis dudas, ya sabéis que nos las podéis hacer llegar a través de nuestras redes sociales. Salud y buenos humos.